amigos y amigas de La Hora de Hurlingham, eh, Es un gusto para mí, muy grande, ¿no? Hacer eh, filosofía en construcción, con acá el, el amigo, con Lucas Senz, Estamos en la segunda temporada y en la entrega número 16. ¿Cómo pasa el tiempo, Lucas, no? ¿Cómo andas? Pasa muy rápido, ¿no? Increíble. Ya 16, segunda temporada. ¿no? Parece que fue ayer. Es más, eh... La semana pasada no nos vimos por acá y, y te extrañé, Marcelo, te extrañé. La verdad que fue fue raro hacer el programa sin vos, pero... Bueno, es, eh, es un, a mí es un formato que me interesó porque eh, vos, en tu rol de entrevistador, eh, con, con tus pares, digamos, con gente con la que digamos están los dos atendiendo chicos o hablando, es para mí, que yo lo vi acá desde Haciendo de Operador, estuvo muy interesante, muy interesante, bueno. y es más, me gustaría que se repita, que lo puedas repetir, bueno ojalá, y, y ojalá. Buscar, a, buscar otro colega para que, para que puedas entrevistar y tener un, un diálogo mano a mano, porque yo el rol mío me di cuenta con la entrevistada con Florencia Sichel, se llamaban, ¿no es cierto? Este, yo decía, claro, pobre Lucas, esta mujer habla toda tranquila y Lucas habla conmigo y yo por ahí le meto humor, jodo, lo picanteo, hago un montón de cosas. Y bueno, eh, como tenemos 25 minutos o 30 minutos, contale a la gente, esta pobre gente que nos mira, de qué se va a tratar lo que vamos a hablar del día de hoy. Que es un tema así, pum, para arriba, ¿cómo es? Un pum para arriba, muy arriba el tema. Vamos a hablar del de pesimismo, justamente, ¿no? Un tema, eh, un tema que, que yo creo que a la gente le, le va a alegrar mucho. Un, un, ¿no? un día como hoy, que se parecía que llovía y no llovió. Yo creo que es un tema pum para arriba, pero... ¿Por qué? ¿No? Porque el pesimismo tiene mala fama, vamos a vamos claro. a decirlo. Yo, yo, te, yo vengo a defender. Te digo una chanza y ya te dejo seguir largo. Yo me imaginaba en una reunión de producción del programa de Marcelo Tinelli. Entonces yo soy el jefe de producción y le digo... A ver, Lucas, ¿qué tema tenés para hablar? Porque necesitamos calentar la pantalla y que la gente se anime. El pesimismo. Y yo lo miro como productor y le digo... Eh, vos no te tenías que ir ya no tenías que retirarte de la producción dale arranquemos con el pesimismo porque hay, es algo que también en el fondo trae su humor escondido exactamente me, me gusta la, la afirmación de, de lo trágico mm. pero es verdad es, es verdad lo que te, decís vos no si si uno lo, lo pensaría en, en términos de, de rating no estaría haciendo un programa pensando en, en la audiencia, no tomaría el pesimismo. ¿Por no. qué? Porque la gente buscaría algo que, que alegre, que aliente, que, que camine, ¿no? Se van corriendo. Y... La gente sale corriendo. Pero es, es interesante porque tiene mucho que ver también con, con la filosofía. General la, la imagen de, del filósofo tiende ¿no? a ser así como alguien escéptico, alguien pesimista, ¿no? como es el que siempre está... Buscando ¿no? la, el, la quinta pata de gato o el, o el pelo del huevo Siempre tiene una queja O siempre tiene algo para criticar Y entonces la, la imagen de, del filósofo Es como eso, ¿no? Un criticón, una especie de malhumorado no Y no está tan mala imagen Pero es un poco injusta Igual lo, lo vamos a decir vos Viste que acá nos, nos reímos, nos divertimos igual claro. Pero creo que tiene que ver con, con, con La imagen de la filosofía Y también con eh, un espacio de, de batalla que por ahí tiene la, la filosofía, que es justamente contra el, el optimismo, ¿no? Y con eh, los cultores del optimismo, eh, que por ahí tienen un poco que ver con la autoayuda. Eh, Yo te acordás que te dije hoy en, en, por audio, ¿no? Cuando la situación está de que uno entra a un bazar, por ejemplo, quiere comprar un regalito, ¿no? Y ve la góndola de, de, del, del chino, o del bazar, de donde sea, y ve un montón de tazas que dan mensajes alentadores, dan mensajes optimistas, o ves almohadones y todos los mensajes te dicen, o tapices, y te dicen sonríe, ríe, sueña, sé feliz, ¿no? viva oh, la vida. Uno que diga, tírate al vacío, quizás vueles. ¿No? Y, y yo te decía, te daba esta imagen Porque hay algo muy, muy, muy cultural y, y también muy comercial Que tiene que ver con esa especie de alegría Como un poco impostada ¿no? Esto de, de estar todo el tiempo Tener que repetirte a, a vos mismo O que te tengan que repetir afuera no Como, bueno, sé feliz, está contento, alegrate ¿no? Y me parece que hay algo interesante para pensar ¿no? Porque... ¿Qué tiene de malo? ¿no? También estar triste. ¿Por claro. qué tenemos que ocultar, tapar o reprimir a veces la, la, la tristeza? ¿no? Eh, ¿Y por qué cuando uno está quizás en un momento triste se lo tilda de pesimista ¿no? como algo peyorativo? Como Yo si sea eh, sí, un totalmente. pecado. Vos sabés que reafirmo lo que voy a decir? hace muchos años hice una terapia este, porque la necesitaba y en la terapia una de las cosas que el terapeuta incluso nos comentaba en la terapia del grupo decía que lo sano es que cuando vos estás triste tenés que manifestar la tristeza y cuando estás realmente alegre manifestar la alegría, es decir habitualmente lo que pasa o lo que sucede bastante es que se ocultan las cosas o se tratan, entonces la persona se siente, se va acabando un, un pozo donde donde no sale, ¿entendés? Totalmente. porque lo negativo lo transformás en algo ah mira qué el <risa> hijo de reír no no no si es una mala persona es una situación mala entonces de lo malo no me puedo reír no hay un punto de referencia de reírme de lo malo Así que sí estoy de acuerdo que cuando uno este, no está, como dice el Pepe Mujica, de los momentos de avance y los momentos de retroceso, la vida es así. Es así y hay que, hay que aceptar ambos momentos y cuando es ese momento de retroceso, bueno, hay que asumirlo y, y construir desde ahí, ¿no? Entonces me parece que el, el pesimismo tiene cierta mala fama, eh, por un lado, eh, y, y por otro lado la, la filosofía en sí... Tiene mucho que ver con escarbar ¿no? en, en esos lugares donde muchas veces duele ¿no? o donde se genera la angustia, porque la filosofía genera mucha angustia, porque nos presenta las preguntas, nos presenta los problemas, y los problemas pues, no se resuelven, duelen, molestan, pican, ¿no? estorban ¿no? y nos sacan de la comodidad. Y las situaciones que nos sacan de la comodidad en general nos hacen generar dolor, y el dolor nos lleva a tener quizás esa visión un poco oscurecida o un poco negativa de las cosas. O sea, no quiero decir que uno tenga que estar eh, 100% bajoneado, pero me refiero a que eh, está bueno entender que muchas veces en una cultura donde se intenta impostar es, esa palabra, no, se intenta vender una, una falsa alegría, el pesimismo es una respuesta lógica ante... Eh, primero, un contexto, una situación social, económica, política, que ya sabemos más o menos por dónde viene, pero también en un aspecto de, de la condición humana, que tiene que ver con el dolor, ¿no? con la aceptación del dolor y la comprensión de, del dolor como motor mismo de la vida. Y esto lo vieron, por supuesto, lo, lo, lo vieron muchos filósofos que hicieron justamente, hasta del, del pesimismo, bueno una, una doctrina filosófica. ¿no? Porque así como hay, eh, podemos decir, filosofías optimistas, también hay filosofías pesimistas. Claro. Y no vamos a decir que uno tenga que no tiene la razón y el otro esté equivocado, eso cada uno lo juzga a su manera. Pero me parece que entre tener un, un optimismo ingenuo donde eh, uno se, se llena de, de frases vacías que buscan de alguna manera no ver la realidad, sino como meterse en una especie de de felicidad ilusoria, ingenua, donde no ve las cosas que ocurren, y entre la, la oscuridad absoluta de, de, de una depresión exagerada, no está ese lugar de, del pesimismo, o esa especie de sano pesimismo que yo vengo como un poco a, a, a defender o, o a elogiar, ¿no? Y el filósofo, quizás el gran filósofo del pesimismo, no o el que es considerado como el... Eh, si bien ya en los griegos había algún que otro filósofo pesimista, aunque en general el tono de los griegos tendía a una cosa más optimista, eh, el, el pesimismo como corriente filosófica aparece muy fuerte en, en Alemania, en el siglo XVIII, eh, eh, principio del siglo XIX, con eh, la figura de Arthur Schopenhauer, eh, que eh, es un filósofo difícil de, de tratar, pero que básicamente eh, es conocido por dos cosas. Primero, esa mirada pesimista y ese intento filosófico de, de superar ¿no? eh, la, la idea de que la existencia es dolor, básicamente. ¿no? Y por el otro lado, el entrecruce de, de Occidente con Oriente. Porque Schopenhauer, en ese contexto, es el primer filósofo occidental que de alguna manera toma... Eh, directamente la, la tradición de oriente el, el budismo especialmente y lo lleva lo mete dentro de las categorías de occidente e intenta construir una filosofía desde ahí o sea eh, el tipo es muy genio porque hace algo que eh, hasta ese momento nadie había hecho y a nadie le había importado que era justamente intentar articular cosmovisiones diferentes eh, que hoy por hoy nos parece re, re común porque siglo XXI vivimos como una, una mezcla de, de culturas y de ideas, de un montón de, de religiones y de filosofías distintas y vivimos una cosa mucho más ecléctica, pero en ese momento fue muy, muy llamativo. ¿no? y Entonces Schopenhauer parte básicamente de la misma visión budista de, de la existencia que tenía que ver con esto de pensar que el, el, lo que predomina en la existencia es el sufrimiento. Obviamente por eso, por eso se le llama pesimista, ¿no? Es decir, eh, discutiendo con eh, Leibniz, que era un filósofo que decía que vivíamos en el mejor de los mundos posibles, el supernador dice lo contrario, vivimos en el peor de los mundos posibles, donde básicamente la, la, la condición humana y la ley de la naturaleza nos lleva a ser o cazadores o presas. Mm. Y toda y toda presa es cazada y todo cazador es presa de otra cosa. ¿no? O sea, la vida es como una guerra continua, que es una visión muy también de, de, de la época, del siglo XVIII y XIX. ¿no? Pero vivimos como un estado de, de, de guerra de todos contra todos, ¿no? donde eh, todos deseamos, ¿no? todos deseamos cosas porque la voluntad es deseo, la voluntad es querer pero cada vez que la voluntad satisface su deseo, ¿no? alcanza lo que quiere va a seguir deseando, va a desear otra cosa entonces vos, eh, sé yo, sos, sos Marcelo y sé yo, tu, tu sueño es, primero tu sueño es o sea, tener un, un medio de Burlingame de, de y lo tenés, y después tu sueño es expandirlo más y lo haces y tu sueño es ser el dueño de un multimedio internacional. Y lo logras, ¿no? Pero el deseo no se satisface nunca. ¿Por qué? Porque después vas a desear otra cosa, ¿no? Y dice Schopenhauer, cada vez que uno satisface ese deseo... Se, viene el hastío, que es como el aburrimiento, y entonces otra vez la necesidad de desear. ¿no? Entonces, en es, esa condición humana, la de la, la búsqueda permanente del deseo, es la que genera sufrimiento. Esto, te decía, lo, lo toma de, de, del budismo, pero es un análisis de la eh, conducta humana. ¿no? Y también está metido ahí, este, hermanado, enganchado, como si fuera es, eso, esos peces que, que nadan alrededor de la boca del tiburón. ¿Viste? La inmediatez. Me parece que, que la inmediatez es como el, disparado, el disparador del pesimismo. ¿Por qué? Porque se quiere las cosas en forma inmediata. No se consiguen y entonces este, entro en picada para abajo. Eh, mirá claro. cómo te lo voy a relacionar con sí. el fútbol. Le hicieron una entrevista a Bielsa. No sé si leíste algo de eso al director técnico este, y entonces él dijo que se sentía muy contento por Messi, viste que él es un tipo muy, muy de razonar todas las cosas, ¿y por qué? Dice, porque lo que le pasó a él dice fue contracultural dice, la sociedad argentina este, siempre como está metida en la inmediatez como no ganaba nada le dijeron, dice, lo criticaron y le dijeron de todo él ganó las cosas a su tiempo Dice, y este y yo me siento muy feliz por él porque lo consiguió y lo consiguió en el tiempo que él lo tenía que conseguir. No estaba obligado a esa cultura que tenemos nosotros de lo inmediato. Entonces yo pensaba mientras vos hablabas, digo, claro, quizás lo inmediato como es lo que inmediatamente tenemos, ¿no? O lo que inmediatamente nos pasa, si no pasa, entonces la persona se empieza a sentir mal. Y empieza a cambiar su percepción sobre las otredades que lo rodean, porque si esos que me rodean no están jugando a, para que, a mi favor, para que yo inmediatamente tenga lo que quiero tener, entonces los empiezo a mirar con otros ojos. Y pasa a nivel eh, personal, familiar, político, ni hablar, este... Eh, institucional y demás eh, y después hay sinónimos yo, este, mientras vos hablabas yo decía en, en, del otro lado de la orilla, yo digo el vamos arriba fácil el vamos arriba porque vamos arriba sin justificación sí. yo hablaba el otro día con mi hermano, le digo, es pariente de la cultura del aguante acá viste, sí. de que yo aguanto todo inmediatamente y, y después te sale todo mal viste no funciona así y quizás si uno lo analiza en realidad tampoco es que te salga mal en realidad es que la vida no puede, no puede ser dominada por tu capricho mm. sin racionalizar sí. ¿Viste? Habría, que verlo, habría que verlo pero creo que el tema de la, de la inmediatez como estamos viviendo en este mundo de, de consumo donde no hay nada que pueda convencer al ser humano sobre el tema de que inmediatamente hay que bajar el nivel de consumo, inmediatamente sí hay que cambiar la percepción que se tiene sobre uno mismo y que se tiene sobre los demás. Eso quería aportar. Espero está, que haya muy buena. aportado y servido inmediatamente. Está muy bueno. Lo, lo que deciste a ver, es, es muy cierto. imagínate que nosotros viéndolos desde, desde la mirada de hoy donde la inmediatez de alguna manera nos domina y hay esto que se genera que es una eh, muy baja tolerancia a, a la espera o a la frustración o al dolor mismo porque queremos el, el placer de la manera más inmediata y, que, y el éxito y que todo se resuelva rápido ¿no? Eh, como choca justamente con eh, un planteo como de este tipo de pesimismo donde se dice, bueno, el, el deseo eh, la falta, la carencia, no, el deseo es la búsqueda de lo que no se tiene, no se deshacía nunca, no, entonces no importa la, la, el grado de inmediatez que tengas encima, aunque sea de, de una milésima de segundo, eh, no, se, no se llena, no, es como esto, eh, entender que, que el ser humano es una especie de, de, de vacío, ¿no? que pese a todo lo que haga va a seguir estando vacío y... Eh, y no se lo puede obturar, no se puede tapar eso. Digo, hay que reconocerlo y, y ver cómo manejarlo, pero no lo puedes negar, ¿no? Y, está, y eso está bueno, estaba pensando en lo que me decías al principio, eh, bueno, como hablabas de, de, de Bielsa y la cuestión de, de la inmediatez, ¿no? Y yo lo, lo pensaba, o siempre lo pienso en relación a estas figuras, puede ser deportiva o, o, o a ver, de, de, de cualquier sector de la sociedad, pero que... De alguna manera, para los ojos de la sociedad, llegan a lo más alto, tienen el máximo logros, son los campeones del mundo y del universo, y son los ídolos de masas, y tienen todo, todo, todo servido, supuestamente, pero esa persona no se siente así, no, no se siente llena, no se siente plena. Al revés, ¿no? Eh, siente ese hastío y esa necesidad de seguir consiguiendo cosas y de buscar eh, llenar ese vacío. Porque justamente como seres humanos no reconocemos, ¿no? eso te, te, te, te diría Schopenhauer, no, no reconocemos justamente nuestro, nuestro ser metafísico, que es esto. ¿no? Somos eh, una, una voluntad eh, dominada por un querer irracional, ¿no? que por más de que lo racionalicemos de la forma más sofisticada posible, somos ese deseo que quiere satisfacerse y que nunca se termina de satisfacer. Y no reconocer eso es querer taparlo de un millón de maneras diferentes, de con todos los objetos de consumo, con todo el éxito, con todo do, querer dominar el mundo para llenar eso, y eso no se llena. digo Hay que, hay que vivirlo, transitarlo de otra manera, pero querer eh, objetualizarlo, consumirlo, no es un camino real. No. Se, entiende? ¿No? ¿Se sí, entiende, sí, sí, sí, se, se entiende, entiende lo que digo? se entiende. ¿Cómo? Yo también agregaba a lo que vos estás diciendo y pensando que quizás el primer disparador que es algo que, que sucede en la humanidad, que es un todos contra todos, es que creo que el ser humano, lo que desea es que que, el, que lo reconozcan, que lo reconozcan como persona. Eh, muy, eh. muy, eh, perdón, muy, muy, muy, eh, muy Hegel, pero es eso. Uno desea el deseo del otro, o sea, no desea dominar no, el deseo no. del otro, que el otro te desea a vos No, no, no, que, eso, que te reconozca que te reconozca Por como esto. persona que re al reconocerte como persona reconozca tu fragilidad y reconozca que no se puede hacer cualquier cosa contigo que no se te puede tratar mal Entonces, a mí parece que eso es básico porque uno lo encuentra ese texto mm. o ese, ese sentido de que le ha pasado a le pasan millones de personas y demás o miles de millones de personas creo que el, que el principal problema está en la falta del reconocimiento del otro, que el otro está ahí que al otro no podés estar domándolo todo el día y bajándole una narrativa y bajándole un texto para que, lo único que tenés que hacer es respetarlo y decir chiqui ¿A quién le pasa tal cosa? ¿Qué es lo que, es lo que, es lo que está sucediendo? Yo creo que ese es como la, la, el, el punto de arranque. Es decir, no te reconocen, entonces la persona se empieza a endurecer, se empieza a enojar y empieza a ver qué está pasando. ¿Cuántos son las personas que no lo reconocen? ¿Viste? Y, y eso sí que es vivir los efectos de la autoridad claro, es que está, está, está muy bien es la, la mirada por supuesto no no, no, es, no es lo que piensa Schopenhauer porque no tiene este pensamiento de la otra edad, sino que de alguna manera la, la salida o, o los paliativos que él considera como esta cuestión que ahora lo, lo, los comento eh, brevemente eh, obviamente no tiene un pensamiento de la otra edad pero es, es yo, yo creo que es muy real lo que decís, ¿no? Eh, eh, el reconocer el, el deseo del otro y reconocerse como el deseo del otro es, es algo fundamental, pero siempre entendiendo esto del, del deseo no como algo eh, planificado, no esto de, bueno, eh, soy la felicidad absoluta, ¿no? porque yo te jodía con esto de la taza y la, el almohadón porque te venden una, una felicidad que, que es ilusoria o te venden una imagen de la alegría o, de, o del bienestar que es ilusoria, porque es... Una imagen, como diría Tulham, eh, Chulham, que lo, vamos, lo, lo mencionamos eh, siempre, lo vamos a meter, es una imagen de, de, de, de lo hiperpositivo, ¿no? Te muestran esto, la cuestión de que tenés que ser feliz siempre, ¿no? Te lo ponen adelante y te tapan la cuestión del dolor, que es esencial en el ser humano, ¿no? Entonces, volver a retomar est esto, estos pensamientos pesimistas no es para quedarse anclado en, en, en el dolor, sino para entender que el, el, el falso optimismo a la larga es eh, peor y es más doloroso que eh, el, el verdadero, la verdadera asunción del dolor, no. que bueno, en este caso hablamos del, del, de la voluntad, ¿no? Y, y bueno, Schopenhauer, decía, encuentra como paliativos, porque para él, digo, la esencia metafísica del mundo es la voluntad, somos voluntad, somos irracionales, no lo vamos a llenar, no vamos a, a, a llenar ese vacío, entonces él encuentra como dos maneras, ¿no? Como de soportar mejor la existencia, ¿no? Una que tiene que ver con una mirada que es muy, muy romántica, digamos, eh, el romanticismo, que tiene que ver con el arte, ¿no? Y esta idea de que el arte, de alguna manera, eh, nos aleja de lo meramente concreto y, y nos eleva a, a experimentar lo, lo ideal, ¿no? por más de que tenga un soporte material, el arte nos no eleva a experimentar otro tipo de existencia, ¿no? a experimentar la, la voluntad en sí misma, dice él. ¿no? Y entre las artes, bueno, Schopenhauer privilegia sobre todo la, la música, que es la que de alguna manera tiene menos soporte visual o, o, o material y que genera como esta sensación de, de elevación y de contemplación estética, ¿no? O sea, esa es una de las maneras. Y la otra... Eh, es, está también directamente como to, tomada de, de la filosofía budista y que él eh, la, la, la asocia con la meditación y con bueno, la, como la, la doctrina de la, de la no acción. ¿no? Es decir, eh, toma como este, este camino espiritual ¿no? que, que apunta a no la eliminación del deseo porque no se puede eliminar, pero sí, si el deseo genera dolor, como, como dirían las cuatro nobles verdades del budismo, lo que hay que hacer es trabajar sobre el deseo, ¿no? Y o sea, digo, trabajar sobre el deseo y desear lo mínimo posible. Que a nosotros, siglo XXI, nos parece es, es chocante, ¿eh? es raro, es raro, nos parece raro porque estamos acostumbrados a, a desear, ¿no? Y porque estamos acostumbrados a, al querer y al consumo. Pero lo que él, él propone es el, el camino de, del, del ascetismo y la meditación y, y, y, el, y el, la administración del deseo, punto de transformar la voluntad a, hacia el no querer, ¿no? Y, a, y al no querer eh, en este sentido, no en el vivir con lo menos posible, ¿no? en el desear lo menos posible, ¿no? eh, que obviamente es... Una salida que requiere un, un, un, un, una práctica, que requiere una disciplina, que requiere, bueno, todo lo que implica eh, el, el desarrollo de quizás de, de, de esta parte espiritual. Pero, y que, a ver, viviendo en el ritmo de vida que vivimos vos, yo, o probablemente que nos escuche, es casi, casi impracticable, ¿no? También es como una especie de salida individual, en cierta manera, pero bueno, no le vamos a pedir por a, al señor más de lo que hizo, que escribió y que es un montón, ¿no? Pero bueno, son como los dos paliativos que él encuentra a, ante la asunción del dolor de, de la existencia. Y entonces, digo, a modo de, a, a modo de cierre, como para terminar con una, una pregunta, o, o dejar ahí algo, algo dando vueltas, ¿no? A ver qué. Eh, me parece que, no, me parece que está bueno repensar justamente nuestros. Lugares de, de alegría o de bienestar o, o, de, o de felicidad para ver qué hay detrás de eso, para tener una mirada de entre líneas, no, no dejarse llevar por las promesas de perfección, las promesas de alegría, ¿no? las promesas de, eh, de, de felicidad en, en términos idealizados la felicidad Disney o la felicidad utópica ¿no? que se nos vende, ¿no? sino reencontrarnos con esa ese especie de, de vacío existencial y reencontrarnos con el dolor y construir más bien una existencia auténtica. Entonces la, la pregunta es, bueno, qué tanto quizás, perdón, es una pregunta que yo sé que me suena bajón, pero bueno, qué, qué tanto de, de mi felicidad es real y es auténtica y, y qué tanto de... Nuestra felicidad es lo que en realidad la sociedad espera que seamos eh, y, nos, eh, y el mandato de felicidad que nos gobierna. Porque parece que eh, hoy, hoy en día alguien que no es feliz, entre comillas, eh, está mal visto. Y en realidad es simplemente una experiencia más de la existencia humana. Es una mirada del mundo, como cualquier otra. Es parte de lo que somos. Y está muy bien tener esos momentos de pesimismo, de dolor o de tristeza. Porque básicamente la condición humana también es eso. Y, no, y, y reprimirlo, taparlo, negarlo es, es eh, estar comprándose un problema mayor. Y vivir, digamos, de forma inauténtica. Muy... Entonces estaría bueno ver eso, pensar en eso. Está muy bueno eso, porque <coughs> yo estaba pensando que en definitiva no tiene nada de triste, porque es un camino hacia la libertad. Es un camino a, a decir, finalmente, yo voy a estar muy contento, porque lo esencial... No eh, iba a decir es invisible a los ojos, no, no iba a decir eso. Eh, <risa> eh, sino que como autoayuda, a Berreta. Eh, lo, lo importante es que vos te sientas cómodo con vos mismo. ¿Entendés? En un marco de eh, que estás haciendo cosas, como le dicen hoy en día, que estás viviendo sanamente. Estar viviendo sanamente implica el reconocimiento de los otros pero también implica que vos estés lo suficientemente fuerte para que no te afecte cuando te puedas encontrar con alguien que tenga ganas de que vos no estés con una sonrisa. Lo importante siempre es una, es una especie de revolución interna y esas preguntas están buenas, mirar para atrás y decir esto parece que felicidad, voy a mirar para atrás a ver qué costo tiene esta felicidad que tengo. Por ejemplo, vamos a poner una cosa muy loca. ¡Uh! Me compré, qué sé yo, un Bora. Y salió un millón de pesos. Miro para atrás y estuviste trabajando todo el santo día, no estuviste en tu casa, tenés hijos o no tenés, y tenés una pareja, o tenés una familia y no le diste bola. Entonces vos mirás para atrás y te a pensar... El día que yo me sienta mal, ese automóvil me va a venir a cuidar, me va a acariciar la cabeza, me va a preguntar, Marcelo, ¿qué te pasa? ¿Querés que nos sentemos a charlar? ¿Todo eso haces ese auto? ¿O ese otro bien tan caro que vos estuviste? Entonces mirás para atrás y decís, bueno, vamos a poner las cosas en su lugar. Está bien, lo necesito para trasladarme la próxima no voy a invertir tanto tiempo en conseguir algo para trasladarme e invertiré más tiempo en lo que importa y eso es una colección de preguntas que uno se hace y para vos, ¿qué es lo que te importa? para vos, ¿cuál es la base de tu felicidad? ¿es una base material? sacate la careta ¿cuál es el problema? si lo sentís así, sacate la careta y bancatela. si no lo es si la base de tu felicidad está en el hecho del respeto sobre vos mismo y sobre los que lo rodean, sacate la careta, porque hay muchos que no van a pensar como vos y te van a enseñar con el dedo como si fueras un marciano bancátela bancátela, pero al ser sincero, en cualquiera de las posiciones que vos tengas vas a empezar a descubrir eh, ese tipo de cosas, y la inmediatez ¿Lo quisiste inmediatamente? Tanto personas como objetos, ¿los quisiste inmediatamente? ¿Sostuviste eso? Yo creo que eh, uno usa palabras como puede ser el pesimismo. Como él dijo, tiene una carga terrible el pesimismo, pero paradójicamente eh, no hay nada más lindo que salir del fondo. Nunca te caíste al agua a salir desde abajo, pegar la patada en el fondo de la arena y salir para arriba y salir nadando. Es decir, yo lo pude, pude salir de esa situación. Es muy satisfactorio. Es paradójico. Todo esto no es para que vayas y te tires a un lugar profundo, viste, nada por el estilo. No se te ocurra porque por ahí no sabes nadar. Este, así que nosotros, siempre se la tengo que dar vuelta. Pero aprendí sobre Schopenhauer. ¿No es cierto? Así se dice. Exactamente. Aprendí sobre sus teorías, su vinculación con el budismo, yo no lo sabía. Así que yo, más que agradecimiento, como siempre, contigo, y claro, uno cómo no va a extrañar esto de estar vos y yo acá con la pantalla cortada a la mitad. Pero te insisto, te vuelvo a reiterar, la entrevista del otro día a mí me cantó así que a ver... No hay otra otra colega tuyo, otro colega para pa hablar y, y, y chusear. Ay, ay, hay, hay que hay que traerlo, pero hay, a ver, ahí, hay, hay, hay, están, ahí están ahí dando dando vueltas buenísimo. como como yo ahí en las redes y en y en la vida luchándola como todos nosotros. Y bueno, sí, pero vamos a traer otro. está Bárbaro porque entonces hay que hay que visitar, hay que hay que hacer que nos visiten y quizás algún día visitarlos este, a todas estas. Este, personas tan tan especiales, tan hermosamente especiales, que se dedican a analizar qué es lo que nos está pasando, no nos están pasando cosas fáciles, la pandemia no va a dejar un, un, un, este, un camino hacia adelante eh, limpio de piedras, todo lo contrario, guarda con eso, eso sí que hay que tener, hay que mirarlo bien. Yo me voy despidiendo de la gente, yo me despido con el agrado de siempre, eh, con el agradecimiento de siempre por mi parte. Eh, ahora va a ser lo suyo, Lucas, por acompañarnos, por estar ahí, por vernos. Es un medio local, este, Laura de Urlinga, que ya se está transformando hace rato, nos ven de todos lados. Y para mí un agrado con oh, Lucas. Lucas, despedite de, de tu gente. Bueno, el, el agrado es mío por compartir siempre que eh, Marcelo y con todos ustedes, todos, todas y todes, eh, estas emisiones de Filosofía en Construcción para seguir construyendo, deconstruyendo, pensando, analizando y reflexionando sobre esta vida complicada que, que venimos llevando, como dice como el compañero Marcelo acá. Así que bueno, los esperamos en eh, la próxima emisión y que tengan la mejor semana posible. Espero no haberle arruinado el día a nadie, sino al revés. Eh, entender que a veces está bueno arruinarse un poco el día porque de ahí aprendemos también, ¿no? Y, y de ahí vamos, eh, crecemos y progresamos. Así que eh, un abrazo para todos y nos vemos la próxima. Muchísimas gracias. Hasta luego, gente. Nos vemos.